El momento en que personas aún sin identificar raptaron a Yokaira Pérez, la propietaria de un negocio de despeño de bebidas alcohólicas en el municipio de Cotuí, que es en cámaras. Se observa cómo desaprensivos la obligan a entrar a un automóvil. Aide Pérez, hermana de la comerciante, suplica a los raptores la devuelvan sana y salva. Que tomen su conciencia, que su conciencia quede, que se den cuenta que ellos tal vez tienen su familia, que piensen en sus hijos, que ya tienen sus hijos, Ya la devuelve, por favor. Asegura su hermana no tenía problemas que pudieran generar el rapto. Resume, se trata de un secuestro. No, no, te digo. no tenía. con nadie. Gente envidiosa, gente maliciosa, que no hayan sitio, que no quieren, la gente no quiere trabajar y ahora y lo que quieren es delincuenciar. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Yoani Cordero.